Hola, hola! Bueno, acá estoy. Voy a mostrar la versión 0.4 del Rogue Zelda que estoy haciendo. Eh, tiene un montón de cosas nuevas. Mentira, tiene un par de cosas nuevas. Eh, principalmente agregué este. No, principalmente nada. Agregué este mundo, este Overworld, que tiene. Por ahora solo tiene acá una tienda que ahora voy a mostrar y un, un portal que te lleva acá al, al, a las Grasslands, que es el, el bioma principal por ahora. Y agregue ese menú que te lleva acá de nuevo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Agregué, agregué esta tienda, en la que ahora tienes la opción de comprar. Se llama Julien, el, el de la tienda. No estoy seguro por qué, pero me gustó. Y tiene estos, por ahora, tiene cuatro objetos nada más, que tienen efectos cada uno. Eh, si los toco, acá me, me parecen los efectos que tiene. Es, este, por ejemplo, es una bandana muy cool, que se parece a la de Mambo. Eh, es Rambo. Eh, que cuesta 999.999. 999 dinero y como lo consigo? Ah, tiene de, uno, de armadura 1, eh, eso tendría que explicar mejor, pero la forma que funciona la armadura es que te resta es que te resta un, es un multiplicativo, entonces o es sea, que me resta un 1 de todo el daño que me hace, entonces si me hacen 100 de daño me lo multiplica por 1 menos 1, que es 0, o sea que me hacen 0 de daño, este objeto te hace inmortal y además te hace que todo tu daño se multiplique por 999, muy bien eh, ¿Cómo consigo dinero? Bueno, ahora si sí, vamos al, al, al, a las Grasslands, vamos a ver que además de, si tengo suerte, además de encontrarnos con enemigos, nos encontramos con nuevos tipos de enemigos. Por ahora están estos que disparan, que hacen mucho daño. Eh, así que voy a ir a matarlos. Estuve mejorando un poquito los hechizos, a ver si encuentro gente. ¡Acá! Opa. ¡Ahí va! Los matéis, como ven, me dio 10 de dinero cada uno que mato. Ahora mato a este que voy a tener. Y ahora tengo 45 de dinero. Porque uno no era uno normal. Tengo dos enemigos de cuerpo a cuerpo y uno de rango. Eh, los de cuerpo a cuerpo, la diferencia es solo que tienen más rango y hacen más daño. No se va a notar eso sin por ahora, porque no tiene diferentes sprites. Solo se va a notar con el rango, que es la distancia que tiene la espada, a ver si encuentro alguno. Y, y el dinero que te dan cuando las matas. Eh, eh. Eh, y después están esos magos que te disparan proyectiles. La verdad es que los tengo que nerfear un poco. Disparan muy rápido. Pero bueno, ven acá, estos dos tienen un rango chiquito, este tiene un rango más grande. Así se ve. podría ponerme modo oh, dios. Así no muero. Así se distinguen entre ellos. Eh, y después, volvamos al mundo. Me saco modo dios, así se nota. Cuando. Porque gané mucho dinero y te lo mantiene fijo. Cuando yo ahora los miro, por ejemplo, quiero comprarme los, los shorts eh, revelan, reveladores que cuestan 1000 de oro, son para las piernas y me 0,6 que es más de la mitad de la, de la armadura entonces me los compro, así, listo, desaparece acá y lo tengo equipado me gustaría tener un menú para mostrar qué objetos están equipados y eso, pero para ya lo tengo equipado si vamos acá y buscamos a alguien vamos a ver que muero más lento algún enemigo, algún enemigo, por favor, acá ven, ahí, me hace menos daño, no se nota mucho pero créanme <risa> Y puedes ir comprando todos los objetos, así se van a equipar, se va a sumar, así, y por ejemplo la bandana no la puedo comprar si no me pongo a modo dios, ahí va, y me alcanza el oro, tengo la bandana, listo, tengo todos los objetos, genial. Eso es todo lo que agregué, no es mucho, pero ya tiene un objetivo el juego más o menos que es comprar el... acá pueden ver el daño, la multiplicación de daño de la bandana y del y de la power staff. Eh, no es mucho, pero ya tiene un objetivo, total puedes pasarte horas y horas jugando hasta conseguir la bandana y es relativamente difícil. A futuro me gustaría agregar un inventario, una mejor forma de elegir hechizos y esas cosas, de, de poder cambiar estos, tipo tener siempre tres y tener que elegir entre diferentes modelos y eso y otras cosas. ¡Ah! No, quería, quería, no mostré, quería mostrar eh, que ahora agregué el hechizo del Ice Shard, que es acá en la Z. Se, ahora funciona, ahora tiene una cosa más divertida. ahora tiene un dibujito y además si lo muestro acá eh, los congela bueno y los mata porque tengo el multiplicador esperen que cierre, a recolorido el juego <risa> sin el multiplicador de daño eh, vayamos acá rápido los laslans busquemos a alguien no pasa ningún enemigo ¿no? por favor ahí va los congela en el lugar no le hace daño pero lo congela en el lugar lo cual está bueno porque hace poco daño, ¿no? por eso no le hace daño, pero daño le hizo. Pero bueno, nada, eso está está bueno, ya tengo un hechizo diferente. Eh, nada, no había mucho más que mostrarlo, hice largo, pero estoy feliz. <risa> ya es jugable, ya es jugable, le hice a la página web, que probablemente este video lo estén viendo desde, desde la página web. Eh, y tiene links, no es mucho, no es una gran página web, pero es relativamente una la página web. Y no hay mucho más, es jugable. Ya, ya estoy feliz. Voy a expandirlo en el futuro con versiones siguientes. Pero esta es la versión que yo considero ya jugable al juego. Ya me parece que se puede jugar. Eh, digo, ya es un juego. Estoy feliz. ¿Esto cuánto fue? Esto fue una semana y un día. Que le estuve poniendo esto. Hasta llegar a este estado. Veamos cuánto me toma continuar y llegar a más cosas. Eh, ah, y otra cosa es que a mí que es una boludez. Es que si se nota ahora acá en este en estos espacios si miran videos viejos a ver que chiquitito ese verde chiquitito de ahí era gris lo cambié me pasé media hora cambiándolo más de media hora de hecho cambiándolo pero lo logré cambiar y listo, y, y listo. no es mucho pero algo es algo nada chao ah, eh... ahí para.